Para recortar imágenes en CorelDRAW hay varios métodos. El primero es con la herramienta de recortar. Simplemente se arrastra la herramienta sobre la imagen para crear el área que queremos obtener. Podemos crear áreas en rombo simplemente ingresando los grados de rotación en la casilla de rotar antes de recortar. El segundo método es con la herramienta de cuchillo, la cual permite hacer un corte en línea recta. Simplemente se arrastra y se suelta la herramienta. Este método es con la misma herramienta de cuchillo. Lo único que hay que hacer es activar el método de corte en mano alzada. Para poder hacer cortes libremente hay que arrastrar la herramienta por encima del objeto.